Cambiamos de tema, el Ministerio de la Presidencia entregó insumos médicos al hospital holandés. En la oportunidad, enfermeras expresaron su molestia ante la falta de atención por parte del municipio de la Ciudad del Alto. Hemos estado viendo bastante necesidad y el Ministerio de la Presidencia hoy entregará, como nos hemos comprometido anteriormente. Eh, la misma que el municipio de la Ciudad del Alto eh, tendría que dar estos insumos para que los ...médicos puedan atender de manera adecuada, ¿no? Exacto. Ante las falencias existentes en el hospital holandés... ...y el olvido del municipio... ...el Ministerio de la Presidencia a través de la directora de gestión social... ...hizo la entrega de insumos médicos. Estamos entregando sillas de rueda... ...camillas hospitalarias... ...camisas hospitalarias, pantalones hospitalarios... ...cobertores, cobertores de cama... ...cobertores, fundas o almadas toallas hospitalarias, mantas hospitalarias, muletas, axilares, andadores y muletas. Eso se está donando al hospital toda vez de que el eh, hospital tiene necesidades. ¿no? Esta tarea se dará también en otros nosocomios, tal es el caso del Hospital del Norte, donde también existen carencias, remarcó la autoridad. En el transcurso de estos días también vamos a hacer la entrega al Hospital de, del Norte, que se ubica en el Río Seco, eh, también lo vamos a entregar los mismos insumos para que el hospital pueda tener adecuadamente su atención. ¿no? Sabemos de que este hospital y el hospital de norte eh, llegan hasta desde 20 provincias y de la ciudad del alto. Entonces hay veces los pacientes hay mucha queja y por qué no ayudar también al hospital para que ellos puedan atender. Eh, ...de manera rápida con esos insumos... ...hay veces no tienen silla de rueda... ...para trasladar a los pacientes... ...y por eso nosotros estamos entregando... ...esos tipos de ayuda. En la oportunidad las enfermeras denunciaron... ...la falta de alimentos en ese nosocomio... ...a ellos se suma el incumplimiento de pago... ...del gobierno local. No tenemos hasta la anterior semana... ...no teníamos ni siquiera para cubrir... ...la dieta del paciente... ...entonces eh, tenemos que exigir... ...y recién nos dan... ...por ese momentáneamente pero no nos resuelven, no, no ellos no deberían de coordinar previendo para tiempo, ¿no? pero ellos para el momento. Imagínense, ¿dónde? En, creo que ni en las guerras se puede dar esta, esta situación, que no podemos dejar sin alimento a los pacientes. Se ha suspendido para el personal porque nosotros tenemos derecho a un refrigerio, pero a los pacientes no. Entonces, definitivamente a veces no se salen estos, eh, nos vienen a entrevistar estos, es de conocimiento público, pero no hay eco. O sea, seguimos, nosotros nos sentimos así huérfanos porque... No nos están ayudando en nada. Sin embargo, autoridades de la alcaldía negaron que exista aún el desabastecimiento de insumos. No hemos tenido problemas, no ha habido nada, ningún tipo de, de, de, de ausencias de medicamentos, ningún reporte. El tema de personal, eh, como le he mencionado, hay alguna oportunidad. Sí, he estado, siempre ha estado garantizado, siempre han empezado los contratos. Quienes han retrasado sus contratos eran por tema de que no cumplían sus documentos y recién ellos han empezado a a traer la documentación que se le solicitaba, ¿no? pero después todo está regular, felizmente. De eh, 284 son entre licenciados en enfermería, auxiliares, manuales, cocina, médicos, en generales y algunos especialistas. ¿no? todas eh, Todas se ha proveído? De mi, de eh, de to, las, o sea, toda la solicitud que hace eh, las diferentes áreas, ¿no? las solicitudes lo hace el área eh, que los requiere, ¿no? hacen sus solicitudes y de eso se procede a hacer la, la, la, la adquisición.